Hola amigos del canal, hoy tenemos una pesadilla, menos mal que una pesadilla, ¿o no? ¡A por él! Vamos a ver, en este juego, supuesta este de terror, dice, bueno, ya ha llegado. Parque de la felicidad. Tenemos que encontrar para que el móvil zona de comida los que pedazos de estrella. Y se nota que era una pesadilla un sueño, estamos en un sueño nos dirigimos hacia la zona de comida porque no sé dónde ir hay banco seguimos el camino aquí está la zona de recreo A las mesas, mira aquí alguien olvidó la, esto, perfecto. Epa, he encontrado un buen sitio. recogerme allí, ok vale, vamos objetivo, buscar a aquí encender el generador Uf, uf, uf, uf, uf. Vamos a ver. Encender el generador. ¿Y dónde está el generador? Querrar un sueño en el que... Hay que encender un generador. vamos a bordearlo Aquí está lo que hemos conseguido antes. El sitio. Vamos a este sitio. Hay que buscar el generador. Y como sabemos dónde está. Aquí un rato andando y no... No veo nada, aquí se ve otra farola, pero de generador, nada, las estrellas te te te, te, te vuelven loco. Y hay algo vamos, vamos vale, lo hemos encendido y ahora, ¿qué hay que buscar? pues no lo sé vamos a darle una vuelta al parque a ver por ahora mmm, susto cero un repullo, un sobresalto cuando cogimos la silla por lo demás para buscar a alguien pues habrá que ir a la entrada digo yo ¿no? ¿qué ha pasado? que está bromeando, ¿no? Me estoy yendo. ¡Eh! Solo ha sido un sueño. La madre que lo parió. Y encima se corta el juego. O sea que... Que bueno. Vamos a valorarlo. Amigos del canal. Primero, si les ha gustado el vídeo, pues denle like. Eh, ¿qué pasa? que estamos en un parque, que hemos quedado con alguien eh, hemos ido, hemos buscado sitios de noche y bueno, al final había que arreglar un generador para las luces, hemos ido a buscar no sabemos a quién y, y era un sueño, una broma ¿y qué hacemos? pues pues nada, lo voy a puntuar con un 5 sobre 10, porque aparte de ese sustillo al final no le he visto otra cosa, así que yo ya no juego más porque la verdad que bueno, es un juego muy simple. Está entretenido. Pero te marea un poco por ahí. Así que... Que repito, espero que le hayan gustado. Y otra cosa. Ah, eh, he abierto un canal de juegos retro. Que se llama Ya no juego más retro. Eh, voy a separar los juegos de terror. De los de retro. Porque estaban mezclados. Y parece que no cuadra. Vale. Entonces a partir de ahora. Pues buscan Ya no juego más retro. Y, y están los juegos retro, de acuerdo, con análisis como este. Así que chao, hasta la próxima y nos vemos. Al ordenador le voy a dar, si no te suscribes al canal o le das un like.